No se mueva mucho la cámara. Vamos para abajo. Ya vamos a llegar al primer pueblo que tenemos que atravesar, que es el pueblo de Gisá. Luego tendremos Gisá de Moon después. Luego tendremos Santa Euralia de Ronsara después. Luego no sé algo entre medias. Luego ya Las mella eh, para que os hagáis una vista antes de la garriga. La garriga estaría un poquito, no sé si un poco después, un poco a la derecha más. y... Y ya nos quedamos entre medias de la mella y la garriga, en el término, creo que se llama de Fígaro. ¿vale? Vamos bajando despacito para que el isquio, para que el isquio no dé problemas. Este, vamos bajando muy despacito. Aparte que la tirada es larga, aparte de eso ya habría que bajar despacio. Pero yo con el tema del isquio todavía más. Para que vaya calentando, se vaya el sol se vaya arreglando un poquito. A veces arreglan un poquito entrenando, a veces arreglan un poquito. Bueno, pues venga, vamos a seguir. ritmo muy conservador. Hemos comido esta mañana un bocadillo de tofu porque había que cargar un poquito más de fondo. Si hubiera salido reciente hubiera hecho de, de membrillo, pero como sería ahora al mediodía después de comer, por la mañana no era mejor no meter algo tan rápido con el membrillo, meter algo con proteína. Así que por eso hemos metido bocadillo de tofu de desayuno Aparte del zumo de naranja Hoy llevo ya 10 naranjas Más o menos Dos zumos grandes A mi parecer va muy bien la naranja Te hidrata muy bien, te da vitamina Al final creo que te hace que estés sano Bien, bien vitaminado Bien hidratado Yo creo que es una muy buen alimento el Zumo de naranja natural No he comprado, ¿eh? hecho A mano Y y al mediodía, pues que hemos comido un poquitín de queso que intento no comer, pero hoy hemos, hemos comido un poquito de queso, por tener algo de proteína, porque solo comía eh, solo comía eh, macarrones macarrones con tres gotas de maonesa y con tres gotas de tofu, de tofu de ketchup, para que tenga algo de sabor sin nada más, sin aceite, sin nada para que haga una pequeña carga de hidrato y habremos terminado de comer una hora, una hora y pico antes de salir a correr como es una tirada muy lenta y muy larga prefiero ir con un poco de digestión pero ir bien alimentado digamos con una carga de hidrato que te aguante si fuéramos a competir no habría que ir con la digestión más hecha pero ya te digo, en este caso como no he metido prácticamente nada de proteína todo de hidrato que se digiera mucho más rápido hubiera metido carne, hubiera metido huevo eso ya sería más lento de digerir. brilla que hay aquí en medio del camino, porque nada, más que nada es que si pasa un, un coche o algo la va a pisar, creo que está bien, está aquí un poco adormecida, creo yo ¿eh? o oh, está muerta ya la han atropellado está no sé si está muerta del todo pero, si no, poco le falta, si sí, está está quieta creo que, que ya le han dado el golpe porque era raro que estuviera en ese punto era muy raro que estuviera ahí quieta, me ha acercado, no se movía, normalmente debería moverse un poco. Ahora uh, le han dado un golpe o algo por un coche, tampoco la ha pillado, porque si la hubiera pillado un coche lo hubiera aplastado y no estaba aplastada. Pero bueno, por algún lado algo la ha pasado la pobre. Seguimos. Mira el caminito. Te digo, este camino nunca lo he hecho, ¿eh? Siempre he ido por el lado de, al lado de la carretera. Bueno, polígono, fabriquilla, está bien, ¿eh? Son los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 una nave industrial que hay allí en la esquina no me acuerdo cómo se llama ahora bueno ya ya veo ya veo que digo para dónde es para allá cogemos la autovía c 17 la de Vic exacto nosotros por autovía pues como que no así que eh, fijaros cruzamos con cuidadito no hay ningún coche Gisemoon ahí tenemos el enganchar al centro de la población de Gisaimo eh, y ahora tiramos aquí a la derecha que es donde nos están marcando los los carteles eh, los carteles nos están marcando el camino eh, para allá San Miguel del Paz 18, 2 eh, kilómetros menos Santa Eulalia 6 Santa Eulalia 6 pues venga, todavía nos queda mucho Camilla de las Mellas, 300 metros, ¿eh? ya está, le he preguntado a gente que había ahí. Hemos pasado unos caballitos. Ahí es Santa Eulalia, sí, ahí es Santa Eulalia. Allí estaba el río con la fuente grande de los tres o cuatro caños del río, en teoría ahí abajo, venimos de allí, pasamos los caballos, cruzamos el puente, cuidado, no seguir para Santa Eulalia, cruzamos el puente y me ha dicho, o exacto la mujer, que camilla de las 300 metros, seguramente... Ahora cuando pasemos para allá habrá alguna indicación o algo que nos diga, tira, me... ah no, me ha dicho a la derecha, me ha dicho a la derecha, y dice, cuando pases el puente a la derecha. Bueno, ahora lo miraremos. No lo vais a ver, ahora me voy a cruzar, cuando no vengan coches, para que lo veáis. Me cruzo aquí con cuidado, pues gracias, ¿Eh? para arriba, porque por aquí no sería, esto es sin salida push para la izquierda ¿Eh? ahora ya está indicado pero antes no ponía push gaseos ¿eh? antes no lo ponía la dirección era coger hacia las mella y ya está ¿Eh? y ahí tenemos push eh.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 una referencia y vamos sobre seguro para no meternos aquí en un bengenal de un... yo que sé, meterte y equivocarte de pueblo y meterte 15 kilómetros 20 más de la cuenta, de lo que uno tiene previsto y liarla, que es como me pasaba a mí hace muchos años al principio que volvía a la 1 a la 2 de la mañana después de haber hecho mil caminos sí, sí, bestial, en verano, claro, pero pero bestial, pero bueno, eran las aventuras eran las aventuras es, es que eso hay que vivirlo venga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 mejor nos quedan 3 o 4 una serie de 3 o 4 kilómetros al 2 o 13% ¡qué alegría, mamá! ¡qué alegría! pues ya está, mira vamos a coger orejón, que ahora no habría que cogerlo porque estamos en subida pero ya tocaría por, por tiempo entonces en realidad por subida habría que coger solo gel y agua o isotónica, porque es subida pero hay que coger también un poquito vamos a coger medio para que haga la mínima digestión posible no para vaya manteniendo para luego la vuelta tener algo ya ha ganado en el cuerpo y ya está y ahora aquí lo que toca es geles geles los meto todos juntos ahora porque lo veáis ¿eh? hay que hacerlo por separado pero para que lo veáis ¿Eh? y ahora trago de agua todo esto como esto es como, como cuando veis la gente pro ahí en las carreras uh, el sándwich, lo otro, tal, le ponen los zapatos las zapatillas, le cambian las zapatillas los calcetines, le ponen el, el gel frío aquí en el cuello y él va comiendo, bebiendo wow uh, exagerando tengo arriba agua en realidad yo llego de sobra, este va a tope la distónica pero claro, es que hay que volver y arriba me tengo que entreterar un poquito para hacer 4 o 5 kilómetros más para que luego me salga los 50 al menos entonces no hay no hay escapatoria hay que llenar arriba agua porque luego si no, es para acá carretera, pues, para allá esto ya no me acuerdo muy bien Sí. Eh, estamos subiendo por esta carretera voy a cruzar para que lo veáis. Por esta. ¿Vale? Y ahí hay otra que ponía un cartel y ponía del tagamanén. Que no sé, bueno, será carrera de tagamanén, o sea, que no tiene nada que ver, pero... pero... para que cogáis referencias, me voy a ir a la acera para no ir por aquí, que no era peligro. pasito a pasito ahí hay como una torre de vigía y bueno, sí, sí ya vamos llegando, vamos por el carril bici eh, nos lleva todo para adelante luego bajarnos por aquí aquí viene la gente por las mañanas con la bici muchísima gente, pero como ahora ya es por la tarde pues no se ve a nadie la gente de bici ya sabes que sale por las mañanas la gente detrás yo no sé cuándo sale pero la gente de bici siempre sale de mañana Bueno, pasito a pasito, poco a poco Ya estamos cerca ¿eh? Creo que ya pronto Aquí hay sendero Para la gente que va con la Con la bici o, o a trail, pero claro, yo es que vengo con el asfalto Y aparte que no me lo conozco Esto va a venir con mucho tiempo A lo mejor venirte por asfalto Y decirme tiro para abajo con Por las trialeras Y entonces no pierdes demasiado tiempo Bueno pues, giro, otro giro. Esto no se acaba nunca. Curva a la izquierda. Seguimos subiendo. Es más curioso. Estará chulo el que los conozca. Bueno, hemos llegado, ¿eh?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 No sé, por ahí me pierdo yo ya. Ya no sé ahí decir los pueblos que son. Por ahí, ¿vale? Pues ya está. Vamos a rellenar. Agua, no... Es que en realidad, fijaros cómo estoy. A tope prácticamente de isotónica. Y de agua. o Sí, de agua. Fijaros que me queda todavía un montón. De agua todavía. Pero es que hay que rellenar. Ya que tenemos aquí el agua, lo que no podemos hacer es irnos a... Y nos para abajo sin rellenar. Hay que rellenar y mantenerse a tope para los 20, 25, 30, los que tengamos que hacer. Bueno, voy a entretenerme un poco por aquí luego relleno. Voy a entretener un poquito por aquí. Ya no grabo más porque no son los vídeos enormes, de largo, bestiales, aburridos. Y ya está. Luego grabaré en la... En ya cuando esté llegando, a lo kilómetro 40 o alguna cosita. Mira, llevo tanto tiempo. Ah, bueno, hemos tardado dos horas 10. pero que se ha parado. Me muevo un poquitín. 2 horas 10, ¿vale? 19,93 kilómetros, 650 positivo media 9,2. Venía 9,4, ¿eh? Pero claro, ya estoy aquí haciendo grabaciones. Venía 9,4, ¿vale? Pero que se puede hacer perfectamente. Ya lo veis, parando un montón, enseñando todas las cosas, que si el embalse, que si quise ya... O sea, se puede hacer perfectamente en 2 horas, ¿vale? Porque sucia llevamos, sucia 2 horas 17. Con todas las paradas, bruto, bruto. O sea, que realmente... Es súper fácil hacerlo a, en dos horitas de bajar, de subir, perdón, y una horita y media de bajar, tres horas y media, se hacen los 40 más o menos, ¿vale? Venga. ¡Mirad qué caída! ¡Bestial! Estamos por toda la singlera de los singles de Berti, en teoría, ¿eh? según me han dicho. Hemos rodeado lo que es la parte del push deseo hacia atrás,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 He bajado la inclinación de todos los entrenos. Bueno, pues ya está, nos damos la vuelta. 22 kilómetros casi. Ya son 44, más lo que me entretenga por allí. Intentaremos sacar 48, al menos 50, algo así. Venga, ahora ya sí que corto. Corto y cierro. Hasta luego. Estrenamos. Estrenamos, vamos aquí que se vea un poco. Estrenamos el paseo nuevo de Santa Eulalia, que tiene no llega un año, no llega un año, lleva poquito que yo siempre, yo paso por aquí para llevar a mi madre, ya ves? todos los días, y este es el paseo nuevo no había pasado nunca corriendo digo venga, vamos a pasar por allí, siempre pasaba jugándote la vida por aquí un momento estaba muy estrecho tenías que ir con mucho cuidado para pasar los caminos, pararte, apartarte estaba muy estrecho, muy peligroso este tramo, Pasaban los coches muy rápido ahora con el paseo pues está fantástico acaban de encender las farolas y no alumbraban mucho, ahora ya han subido un poco la luz ¿eh? está, ya están alumbrando más que acaban de ascender. Bueno, pues seguir, ¿eh? venga, 30 y. Espera que se me para. 35, 330, 760 positivo a 9,8 por hora. Eh, claro, la vuelta hemos sido muy lento a la ida, pero como la vuelta simplemente vas corriendo, vas corriendo, ahora me paro, me baja un poco, pero. Pues al final la media la vas recuperando sin darte cuenta, pum, pum, pum, y al final no se entrará a 10 por hora probablemente eh, con el autopause, luego realmente será más lento por el tiempo bruto, pero bueno que bueno, que es ir haciendo el isquio va bien no molesta porque va muy despacito nos aceleramos, así que fantástico simplemente meterle la carga y aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada cuando llegues mañana lunes descansar y martes seguir con la semana es lo suyo, simplemente encontrar el punto de aprete encontrar el punto de aprete es la clave la clave es encontrar el punto en el que no te no te sobrecargas y vas haciendo, ya está, venga seguimos Vamos a poner Sacando, dándole vuelta 5 No llego a los 55 Me voy a quedar en 53 kilómetros o algo así Bueno, 53 ya está bien 53 serán 158 Semanales, razonablemente Y ya está Pues venga, seguimos Para arriba Bueno, al final Todo cabeza, tíos Todo cabeza